¿Dónde mierda a la fibra? ¿Para qué una fibra? Una fibra. ¿Una fibra? ¿Una fibra, amigos de YouTube? Una fibra óptica. ¿Una fibra para dibujar? ¿O es que necesita fibra en el cuerpo? Nunca lo sabremos. Mira lo que hay. Ahí. Date bien la vuelta. What the fuck? ¿Por qué está mi nombre ahí? Cuando llegué y no estaba. Si pensaste que tú no ibas a estar ahí, ¿eh? Just ¿Eh? made it in the, the list. No. bien pero andate en mi asiento, salí en mi asiento, en mi oh, ¡Otra! ¡Ah! oh, oh, oh, oh, ¡Un, un oh, oh, ¡La oh, oh, oh, oh, oh, Vamos a hacer la hembra con Julia de maquillaje artístico. ¿Saben que yo cuando era chiquita? Algo que yo quería que me regalen era el... Princess Beauty Prince Case. ¿El Princess Beauty okay. Case? ¿Se acuerdan? Es un juguete re viejo que era como una caja de maquillaje. Era mi sueño era que me regalen el Princess Beauty's Case. Nunca me lo regalaron. Me trajeron... Señor, me habían traído unos yoyos que brillaban. No sé. Eh, o sea, yo podía unos ver... Yoshas. ¿Has cuando decís el regalo que ya podría haber sido el, el que yo pedí esto y me lo tendrían que haber dado? Pedí una bata rosa, una bata rosa, una bata, una bata para bañarse No me trajeron no, me trajeron creo una bebota me trajeron un Yo estaba como la concha de mi madre, yo decía anda, es Claus es mi hijo de puta No lee lo que le escribo encima que se lo escribo Y hoy en día mira no tengo el Princess Beauty Cage hijo de puta, hijo de mierda ¿Sabés qué? Tengo ¿No mi tengo? propio negro para maquillar Man, no tengo el Prince Beauty Cage. Tengo una caja de maquillaje de verdad, hijo de puta. Me la compré yo. Porque ese viejo de mierda, ese papá no es Santa Claus, ese pedófilo del orto. Ese viejo verde no me trajo, no me trajo la Prince Beauty Cage. No me trajo una mierda. Me trajo un yoyo -yo de verga que hacía luces, que me chupaba huevos y que nunca usé. Visconti, el sabor de la fresa. ¿Alguna vez pediste algo a Santa Claus y te trajo otra poronga? Sí. Fue, esto es una poronga, nada, no, contame eso. <risa> <risa> <Me> caía. <risa> Hacemos el si te ríes pierdes tres. Cada vez que te rías yo te termino de maquillar. Es un excelente idea. Vamos a ver. Uy. Meme. your Si te ríes te maquillo. Barte. Esta vez, Usabi se convertirá en una verdadera hembra Que sean buenos memes No me decepcionen, por favor Buenos momos. Miren que yo tengo un humor bastante exquisito Y no me veo como Ok, este no lo vi Es verdad Es verdad esto Bañados. O sea, A ver, no, no entiendo el olor, explícame. Ese sí no lo entiendo. En San Valentín estábamos hablando y yo tenía el celular en la mano. Mm. Y Arnie no estaba. Entonces yo en eso voy y me cuesta en la cama de Arnie. Mm. Y estábamos hablando y yo con el celular en la mano y digo: chirre, chira mucho esta cama. Y eso así como patear la cama. Imagínate el plano: de yo pateando la cama, uh -huh. la cámara haciéndome desde arriba y yo moviéndome así. Entonces, Sacaron como 20 clips Yo dije... No, chicos, el que saca clips de esto... ¿Qué <risa> meme del taco, porfa ¡Oh, el meme del taco es demasiado bueno! ¿Cómo se llama? Free taco, meme o algo así hey, yo, you know Bueno, <risa> ya está, lo no tengo que ir ya, chicos Qué fácil <risa> Es que es re <risa> felice <risa> <que> Tengo <risa> un nuevo taco ¿Y cómo oh, se la... cayó? ¿Cómo se cayó? Con el que... <risa> con el que. <risa> <risa> Encima se golpea la mano <risa> resarpado, boludo. <Se> le hace <risa> el Le <taco. risa> Te tengo que hacer el sal y blanco, ¿cómo Porque si no me vas a quedar todo manchado. sacó esto? ¿Me deja la remera negra? Ságate. Dale. ¡Sacate todo! A ver para un sabi, Ay, se le está levantando un poquito la pancita, no, le vemos la panza a un sabi, dale, sacate no, Tito está gozando un sabi, vieron que pasa al revés, ah, pero si fuera al revés ah, pero si fuera al revés, invertí, invertí la <risa> cámara es <risa> la de bunny bunny girl llovió, no, otra vez, no, otra vez no otra no vez. me lo recuerdo <risa> Deslatinoamericanizador. De, uh, de yeah. No, ¿cómo leí eso? What the fuck? O en te colonizan. O en te colonizan. Quitasame un sábado y decí: I am vengeance. I am vengeance. I am vengeance. Hasta <risa> no eres Batman, el señor de la noche. <risa> Amigo, no tiene color, yo tengo más color que vos ahora. Vale, estoy muerto, sí. no va no. maquillar cadáveres. Eh, ojo, me gustaría maquillar cada vez. Bueno, ahora lo que voy a hacer a un sabi lo vamos a.. Que También no me reí otra vez. ¿Qué? No me reí otra vez. ¿Qué más a hacer? Ay, es verdad. Vamos a mirar. ¿Para un poco? Vamos a mirar videos. <risa> ya me quería. Es verdad. No, ahora sí, vamos. Mirá, mirá, mira, mirá, mirá, míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, mira. míralo. No, me recagó. Yeah. ¡Qué oh! oh, oh. ¡Richard! <ríe> <ríe> <risa> <risa> ¡Qué bueno dijo? ¡Qué bueno dijo? ¡Ew! ¡Estuvo bueno! Right. La mejor droga ¡Ojo! Es el amor Ah, no, qué gay Y la cocaína ¡Venga! ¡Ah! ¡Pendia! Pinche pendejo, pone a tu mamada de dar vueltas Pero en mi pito ya te mate cosas blancas a cajo ¡Hijo de puta! Pinches pendejos a los que les gustó esa mamada Te voy a cular tan rico Que me vas a pedir la receta Si te invito a una copa Y me acerco a tu Ahora Están está mejores, están mejores eh. Mi copa y yo cuando doy que pides paz Por la gente Che, qué boludo. A ah, me re gustaría tener una pelea así como de espadas. Ahí hay una. Mañana sería una pelea de espadas. Sí. A ver, de temprano. <risa> no saben lo que vamos a grabar. Es una, es una... Sonó muy mal. Mal. <risa> sonó <risa> el culo, pero sonó bueno. muy mal. Sonó horrible. ¡Ah! <risa> ¡Ah! Montón. Esa risa, amigo, es la que te la contagian Energy. ¡Ay, amigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! Ah, ¿Qué le pasaba? <risa> <risa> ¡La que limpia! ¡El <risa> <Mi> actorismo de la cara ¡Es rey <risa> pelotudo! Me parece que lo tengo y que... ¡Es demasiado bueno! <risa> ¡Es muy bueno, boludo! ¡Y usted! A correr la base si me agarras la cara. ¿Qué te voy a correr la base vos? La cara te voy a correr, piloto? No, tío. <risas> ¿Y tal? Puta ta madre, no. El ciego. No. El sordo. No, no, no, no, no. La novia bueno, no es... sabe viendo el stream. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Tenemos que hablar. <risa> no, yo ya dije. Ya saben, las chicas pueden venir cuando quieran. Yo tengo colchones para todos. Así que, está más que invitada a tu novia, ¿eh? El problema no es. No sé si dejártela. Claro. el Ese tema... es mi problema. No sé si dejártela. El tema es con quién vaya a dormir. Yo no me hago cargo si me termino gustando más yo. ¿Para no? ¿Qué es Pero Se me está cayendo. Pero yo te lo toco. Me ¿Sí? parió. <risa> Es muy bueno, Es muy bueno, bueno, No. bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, a Coke? Yeah, you a <laughs> Thanks, Tin. Yeah, no worries. <risa> <risa> muy es muy bueno, boludo. Ay, ya te reíste. Todos los hombres tienen pestañas de caballo, las tienen recontalargas, largas, hijos de mil puta, pero no las tienen levantadas, así ti que levantás, abrí. Sarra. No te mirás. Voy a sacar el coso de la cámara, por hijo de mil puto. No. Tienda no 19, salir. toma verga, hija de puta. Oh, no. Ay, recién no. A mí, imagínate ese bebé. Imagínate. la oh, cabeza. Toma verga, de puta. Toma verga, Spider-Man. Ah, sí, boca de petera, como a mí me gusta. Ya está quedando re zarpado, boludo. Ah. Y ahora me falta los lentes de contacto. Esto me va a doler, chicos. Esto tengo mucho miedo, chicos. Desde arriba. No sé cómo hace Tita para tener tanto tiempo los lentes de contacto. Yo lo siento re incómodo. Siento como que... Como que tenés basura. Como que tenés... ¿Viste cuando te... se te mete una basurita en el ojo? Lo siento así. Pero no duelen, ¿viste? No, no duelen. Pero sí lo siento como... tienes los ojos cerrados un cachito. Así no lloras. Te voy a poner la peluca. ¿La rosa o violeta? La no, que te parezca mejor. La rosa Pera, Peter, soy yo. Ojo con el maquillaje. Así. No, no, así, no. Sí, desde la pera. Y ahí. ¿Ves? Y me la ponía desde ahí y ibas a terminar con todo el maquillaje en Marte. Yo te iba a recagar a ti. Mira hacia abajo. Así. ¡No puede ser! No, es una E. No, no, no, no, Morrete el labio. ¡Morteme me la pija? Bueno... <risa> When... <risa> Casi equivocado. La puta que me parió. ¡Ah! ¡Cáncer! <risa> ojo, pero, ¡Ojo, eh! ¡Mira! ¡No! Que... Eh, yo creo que me redo más así, eh. Sí, me parece que sí. Listo. ¡No! ¡Se entiendo! ¡Uh! ¿Qué pasa, puto? Ahora te voy a llamar! ¡Ahora te voy a llamar! ¡Ahora te voy a llamar! ¡Ah, no tengo tu número! <risa> ¡Te voy a llamar a Insta! ¡Me veo en la cámara y digo, ¿qué puta? ¡Hola, bebé! ¿Qué haces? ¡Hola! ¿Qué te haces, el boludo? Vení acá. Esta es mi venganza. Me llamaste a las 3 de la mañana para que viera cómo estaba vos de trola. Ahora me toca a mí. Vení, vení. No, no, no te vayas. ¿Qué te parezco? Dale. Algo vas a decir. Hijo de puta si algo te rompo el culo. <risa> <Yeah>. <risa> a ver, cinco estrellas. Arre. Gracias por su atención, papu. Uy, yo sentía esa intención sexual, boludo. ¡No! no. Son todos re putos, ¿saben? Si están pajeando con esto, son todos re putos. Solamente el editor debe estar editando, valga la redundancia esto, así que, deja mis redes por acá. ¿Viste? ¿Qué te parece? Instagram. Mi Twitter. Mi Twitch no, no, porque creo que YouTube está medio pussy con eso. Así pone mi YouTube. Ahora...